Ha quedado... O a la M2, ¿no? Tío, sí, amigo. Ahora se va a poner. Ojo, que no. Ha uno. Anuel acaba de saltar del avión. Tiene gente por la lupa Yes Cayeron como tres pingos Vamos al tren, al tren, al tren, al tren El tren está luteado Lo matamos, lo matamos al que haya caído Estaba en el frente, lo acabo de ver en el tren No le Vamos mamá vuelo son dos Capido Me quedé sin balas Eres einbot. Mi compa tiene hacks Ojalá tuviera Mi amigo tiene hacks Eh, más eh, gente, más gente aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, ya lo vi, lo vi, lo vi Uy, madre mía Mi compañero, ¿Qué? que roba Y hay gente en el borde Una bala Los bajamos aquí y los matamos a estos también. ¡Brrr! No. ¿Te mantienes aquí seguro? No. Es Tío como malaba! No, no, no. era, era un bot, era un bot. Eso sí, era un bot. Por eso me voy buceando. Me ponen de atrás. ¡Restaurante, restaurante! Dale, disparé. Mira, sígueme. Te sigo, te sigo. Oh, no puede ser, que hay gente por todas partes aquí, tío. Dale, lanzaron un cluster, vente. Viene un resplandor. Ya hace boom. Coño, me he caído tú. No voy contigo, eh. Dale, dale, estoy esperándote. Voy por arriba. Por aquí, bueno. No, ahí Ahora te toca robar a ti, a mí no, no me molesta. Había más gente en derecha. Supongo que tú eres mejor persona que yo. Ya lo sé, bro. Enemy salto. De banco. Anuel, ¡A ¿Y que tenga una rubia que tiene grande la testa Epa. Y que ellos se lo metan Pero no dio batir, no dio team Wyb, así que tiene que estar el team cerca Pero tú sabes que la jipeta manda, ¿no? Sabemos, ¿no? Sí Va que toque, que. toque Le metí el pingo hasta el fondo del está usando una metralleta y se veía flash, no entiendo Auk, una Auk. La mirilla de la Auk solo tiene flash. Hey, lo, lo veo. Oh, ha quedado el de atrás. Uno down. Oh, la la otra otra, el otro está batió también. Uno tiene auto. Y están haciendo bandera allí. Yo. Cuánta gente, qué frenética, eh? <ríe> qué frenética. <ríe> Está haciendo bandera aquí, bro. Well Mickey No Tampoco, mm, Aquí. quiero un kill, hermano. Como no me haga 10, mínimo mínimo 10, me cabreo. Y no juego más contigo. Me voy a. Bueno, te vas a hacer 10, te lo aseguro. Esta lobby es la mejor que se puede tener. Vale, los veo. Gracias por dejarme la kill, eh, apañado. Sí, sí. Gracias, ¿eh? ¿Dónde está el team? ¡Bad bueno? boy! ¿Te ¡Has cargado el bad boy! <risa> vale, lo que está ¿tú? conmigo. No sé cómo me da, estoy detrás de un árbol. No paga venir, ¿no? Daño, no. <risa> mía, ¡Mía! mía, mía! ¡Joder, ya la da! ¡Te <risa> tendrías que haber muerto, hijo de puta! <risa> <Vale>. <risa> ¡Qué buen compañero tengo, tío! ¡Que me ha he la muerte. <risa> Dios, ¿eh? ¿Todo bien en casa? Estoy directamente feliz, ¿sabes? Y yo estoy feliz parezco tonto Me encanta bro Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Fate, fate! Lo voy a ¿Ese poner Ese es el de hospital Está ¿Tú? abajo ¿Qué maricones! Ese cluster no lo entendí. ¿tú? Ese cluster no es para nosotros No, yo creo que lo tiraron ellos Lo que pasa es que lo tiraron uno me mejor para que no crucemos a pulsarla Ten cuidado que estos si son de mando los lo pueden joder. Guateado la Cabrón, qué puto aim tiene ahora así de repente, tío. Son días de días. Me hubieras visto en la mañana como fallaba todo. La anterior partida era botarlo, eh. Dejo la moto. Dame aquí al frente, amigos. Lo menos, también que al frente matando a tú. ¿sí? Ah, vale, vale sí, Estoy que disconcentrado aparte, estoy con la novia Está aquí Lo vas a matar tú, ¿verdad? No lo puedo matar. No, tú, tú. Me he disparado otro frente, ten cuidado Por ahí con lo mato? me asesinan a matar me Voy a matar a uno, Tío. Sustaining fire. Oh, yeah. oh, ¡Qué bueno eres, tío! ¡Eh, Ah, la eh bueno ¡Eh! tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Están pusheando como una zorra ah, tío, uno No, no puse no puse es que te va, salir, te va a salir por la ventana ¿Qué nos dices? ¡Iba una bala! Ya se dego, ¿no? Iba una, tío, una y bala, y bala y por lo menos que estoy poniendo Lo haces, ¿no? Es increíble. La bullfrog no va. La Wolfram no va ni para el chino tú. ¿Vale? Uy, vamos a deletear, bro como no hay una mierda. Opa. La dura llevamos tú lo no vivieron en derecha. ¿Lo viste no? No, disparo. Está yendo para arriba. Pidieron caja aquí. El otro está en la casa azul. Tenemos un montín adentro. ¿Esto? ¿En la casa azul. Sale, sale para afuera. Montaña ya. ¿Dónde? Vale, lo veo. Dentro de la casa, dentro de la casa, dentro es la casa. Dentro de es la casa. ¿Otra ¿Otra Coño, no me llevo ni una, tío. Bueno, no pasa sí. Y tal lobby tiene que ser 20 kill, y si no, tirando de cable eh. A ver le puedes subir 348 o 349, pero si te la de cable y te salen buenas lobbies, como esta, ¿sabes? Ok, ahí hay uno Hackeado O a la M2, ¿no? Sí, bravo, muy bien Ahora El se la pone, va Hackeado oh, uno. Tío, es que son bots Nomás que no me dé tiempo ni a verlos, es que son puro... Co es en serio, bro, me huevaste la kill. Hijo de tu puta, madre... Muero, muero, muero. Yo también muero, bro. Yo también muero, por eso, no por, eso no por, eso no por eso no hay que separarse. Por eso no hay que separarse, por eso no hay que separarse. Por eso no hay que separarse. Oye, dije que por los de abajo, cabrón. ¿Cómo vamos a ir por los de abajo? ¿No podemos perder el micro? Madre mía, mamá, por eso, por eso, por eso, por eso.